¿Cómo así que estaba grabando? ¡Ah! No. ¡Ah! no, Que se le acabó el rollo, que se le acabó me el acabó rollo. Tom... ¿Cómo me llamó? Paula. Uy, uy Dios, Dios mío. mío. Uy, uy madre. Perdón, te colocaste persona. Ya te voy me a tu... la cabé. Bueno, perdón, me la cabilla. Me... Uy, en negro uy, y encima táctico. Míralo, míralo. mira. Uy, la gente de repeta, madito. Paulino tiene amenaza de atentado el día de hoy, listo, entonces muy, muy, muy cuidado con eso, ¿vale? Entendido. Listo, ¿Listo pendiente. Eh, Luco, que tiene la pesada y... y ¿Me una preguntita? ¿Cómo se Llama el nuevo. Jesse, Pero le pueden decir yes que sí. ahí, Jesse yes, y Luco, que tienen las armas más pesadas siempre a la espalda de, de Don Paulino, ¿vale? ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. ¿entendido? Pues, bueno, creo que yo soy el único que tiene pesada. ¿Entendido? Pues por eso no, pero, pero por bueno. ahí tenemos otra igualdad. ¿Listo? Entonces Listo. Los dos siempre con Don Paulino, ¿vale? En la camioneta de ustedes atrás. eso va a ser el carro número 2. ¿Listo? Usted. Listo. Usted dos. ¿Listo? Maximiliano Listo. y Mateo, carro número uno ¿Entendido? ¿Vale? Camilo, mi persona y Brian, carro número 3. esperado que va a ser la camioneta de la mitad en ese momento. Listo. ¿Está listo, listo. Por... El, cosita, bajas, el vehículo costo? va a ser el vehículo. Ellos dos no lo van a sacar a usted. Mientras tanto, los otros cuatro hombres vamos a, a defender la, la salida, ¿Listo? Bien, y acá, que ¿este panguano este con quién se da? ¿Conmigo? No. Es Ay, como que panguano, y Como que el sí. ING es ese pan guano, de panguano, ¿no? los dos en el carro, van campaña, hermano. Ah, no, pero van los dos en el carro de la mitad. No. ¿Listo? En Víctor, 2. ¿Listo? comemos los carros para que quede más bien el carro de la mitad. ¿Ya está Muchachos, me acaban de avisar de parte de la policía que tengo bastante amenaza de. Sí, ya son las elecciones. Apenas estamos llegando aquí con uno eh, de los papa. candidatos. Víctor 2 informa que hay bastante amenaza por el personal. No mira, ese fue el carro ¿Por ese caray... vale, Le pues, echamos pues, a la policía o qué. Sí, bien. Eh, eh, eh. Eh, esas son señales para que cambie el logan. Ah, ahorita, ahorita, tranquilo, güey. No, ese logan no lo he tirado a uno. Ah, madre. Bueno, ahorita sí porque lo pincharon. Bueno. No, no, ese logan es el mejor. Eh, ese logan era es como de nuestro ladito, ¿se <risa> uh, acuerdan? Sí, ese la, es el el, la, el la, Y el pichitilo, el amarillo. El, el, el, el amarillito. El, el, el, el, el, el, el amarillito. No, pero la, la era el mejorcito. Y vale, me decía uy, que uy, uy, uy. recorriendo imbéciles desde por allá, desde pasa acá. Y eso es y, y, y... y como 10: perdón. chicos, estoy votando. Uy. Oye, ¿esa quién es? Policia. Oiga, Brian. Sí, bueno. Ya le. Ya me. Esto allá. Sí, sí, sí okay, no okay. pasa nada. No. Yo no le pego a eso. Está la muchacha lo pues, está viendo a usted. No, ha he regresado. Uy, uy, uy. Me acuerdas de comer. ¿Qué eso es un yacht. Ey, ey, ey, ¿qué pasó? Vos, ya te volví, músculo te volví, equivocado. Te músculo equivocado. Ey, muchachos, ¿cómo que vehículo bomba en cercanías, vea. Muy bonita la moto. Ey, ojo bueno. que no. Equivocado, músculo equivocado. Perdón. Sí, sí, sí. No, marica, ojo, ok. Disparos sin forma. Está muy bien. Sí, sí. TMS... No es no lo estoy escuchando, sé. Tengo bastantes vehículos sospechosos. Sí, sí, este eh, cómo, acá, cómo, cómo, usted? cómo, cómo, cómo, ¿Qué, ¿Qué dijo cómo, La columna, la columna. Qué dijo... qué pasó? ¿Para Con lo que dijo el compañero. No, no, no, no, no, no, no, no. Eso no es problema de nosotros. Es... Venga, venga, eso no es... problema de nosotros, eso no es problema de nosotros, es el carro bomba. O sea, nadie no pongan a buscar ni... ni carro bomba, ni que esta persona sospechosa. No, no, no. Sea... oiga, dígame, ¿en qué le ayudo? Dígame, ¿en qué le ayudo? Manetas, cosas así. Ah, Joven, ¿en qué le ayudo? En ¿vale? ¡Ey, caballero! ¡Buenas! ¡Buenéntenme, caballero! Oiga, niño, cuidado, se cae. ¡Bájense de ahí! Hermancito, Disculpa amigo, ahí no puede dejar el vehículo. ¿Sugi? No puede dejar el vehículo ahí. Gosh, Uy, se va a al botija. De... Eh, amigo, no puede dejar el vehículo ahí, último anuncio que le hago. Ahí adelante, vea. Esta gente no entiende, hombre Eh, hey, ¿cómo lo viste ahí, Cami? ¡Casi lo pelo Ay, es que casi lo pelas, hombre <risa> Ya yo informo, nos vamos para el Vanilla como es la camioneta? Sí, sí, sí. Recibido. Muchachos, eh, o menos. Corrijo, vamos para la fonda. Pero como la acá. camioneta. ¿Qué? Vale, recibido. Listo, los comentarios son. Eh, muchachos salense de los vehículos ah no no me la pate eh, muchachos, eh, la otra camioneta por favor sí. vale, vale. Eh, muchachos las camionetas traigan las camionetas Un hay otra persona que Traigan la camioneta hay otra persona que quiera traer una camioneta no. Ay, Dios mío, va a explotar mi teniente. Okay. Mira aquí, mi amigo ya te arregló la moto. ¿Qué está pasando como quiera nos vamos directo para la... Onda, hágale hágale hágale hágale manténgalo en 60 eso papá me copia ¿Está? qué qué bien bien dentro papi hoy, hoy don paulino gana las elecciones tenga hecho ya ya ganó ya ganó ah ah vea dicho y hecho nos vamos para la alcaldía, muchachos, ya saben las posiciones. Recibir. Vamos este. a la alcaldía. Uh. Mateo a la alcaldía. Vamos, perfe que pero... que se suba. No, pero el GPS, que no sé dónde es. Sí, está marcado la alcaldía. Ya. Listo. Pero... A uno, a uno, a uno. Vamos Sería chévere vender a luces, pero J no quiere. <risa> ¡Ay! Ya. ¡Eh, hey, muchachos! ¡Que ya bulla pues! No, no, no, no. ¡Eh, hey, vamos pues a la alcaldía! Ya. ya no. ¿Qué pasó con el piloto de la segunda jamenita? Este ¿Quién estaba manejando de la segunda? Ya, nos sigan. ¿Qué pasó? Ahí está. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Se puede, se puede, se puede. ¿Qué pasó? Vale, me cambié yo entonces allá también. Ah, se nos, se nos fue. El pendiente, muchachos, que perdemos el conductor, ¿sí? Por eso... Yo sinceramente prendería todas las luces, parece pero Jota no quiere. Ganó don Paulino, estamos llevando al alcalde. Yo no sé, bueno... Pues sí pre Pregúntale Vamos a... por qué O sea, lo estacionamos donde estamos Y volvamos a estacionarnos ahorita camioneta Yo llevo la camioneta de De un polo. ¿Me copia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, Luku? están, ahí, ahí adentro. Pues están ahí. Pues si quiere vaya, ah, ya, no se, se puede veces. grabar. Apasionado. ¿no? Uh -huh. El alcalde ahí adentro, ah bueno ahí no podemos entrar ver, no me dejo no me dejo no me dejo bajar ah no que pena con gusto, bueno eso es como truco se ¿no, pasó se pegó al perro <ríe> me colocaron en la calle. y me colocaron en la calle. Así cuál es Ay, el de... Bueno, muchachos, ya saben, no vayan a disparar. Va a salir el beat, no vayan a disparar. Bueno, Tenemos muchachos. a los francotiradores. El halcón, ¿El halcón? ¿Cómo está el halcón, patrón? Listo. Ya, ya me comunico con el halcón primero. Oh, ¿Qué pasó, Jotica? ¿Qué pasó oh, Jotica? No, oh, tranquilo. Jotica, Jotica? No, seguridad. Tranquilo. Voy a avisarle a, a los Nos vamos a despelucar todos hoy en el Vanilla. ¿Cómo? Nos vamos para el Vanilla, muchachos. Fíjense en el Vanilla, ¿listo? Eso. Entonces, vamos, los dejamos y nos vamos a decir con trajitos. Timón ruso. Listo, ya sabes. Aún sí, empezó el a timón ruso. Bueno, espérate, espérate, deberíamos tomar una eh, foto a un Paulino. Eso, una foto con el alcalde. Eso sí, no, pero allá arriba, en su salón. Vamos, ver, vamos, vamos, vamos. Es que no conozco esta vuelta, ¿Cómo está como esto. <risa> no, aquí no es, aquí no es, venga. Pero ya está bonito para tomar una foto. Ah, bueno, el salón debe entonces? Oiga, el negro es muy. Oli, pero esta casa está muy grande. Está con espere, espere, conozcamos. Vaya, yo lo recibo. Conozcamos esto como es. Puras oficinitas. ¿Cuáles oficina es para mí? Yo soy tremendo político, no le digo. Me perdí. ¿Me perdí? Bueno, ¿y dónde es la foto? ¿Dónde es la foto? No, ni idea. ¡Uy, se mató! ¡Se eh... mató! Hey, ¿dónde es la foto, muchachos? ¿Dónde está Paulino? No sé, no sé, no sé. No está ahí investigando, él está por ahí viendo la nueva casa. Vea la está. Se nos, se nos perdió el VIP aquí adentro, se, se nos pierden dos gallinas amarradas, sí, muchachos. Sí, no, no, no. Sí, no estamos jugando sí, al escondite. Oigan, Paulino, no vayan por las oficinas de la izquierda porque eso huele como allá por feo, pero Uy, quién está en el baño. Vamos a mirar allá a la otra vecina. Vamos. No, nunca. No no no no, no, no, no, no. no, no, no, no. Vamos no, a tomar la foto más bien <ríe> ¿Qué pasó? Es que allá hay tremenda anaconda. A Madrid. Fake, tomó la foto que usted tiene buena bonita resolución. Eh, todos los de la ONP con Way 13, listo. Todos los de la ONP con Way 13. No quiero voy que a... otros hagan. Vale. Porque eso no, no, eso es muy, muy. Pero así es, por eso va ¿sí? terminar siendo chaval. Tenía que ser el nicheo, man. Bueno, pero ¿cómo nos vamos a acomodar? Pues Paulina en la mitad, ya dice al lado de Paulina y todo lo viene para atrás de ellos Pues pues, o sea, pero muchachos, me va a tocar entonces decirles cómo ubicarse Alineen a... Yo estoy en línea ¡Soltame a un meniche! ¿Quién toma la foto? ¿Como que quién? Piquete, Decimos oh, whisky, El Nietzsche, el Nietzsche no me quiere soltar <risa> El Nietzsche, por favor es que... Suéltelo Nietzsche, suéltelo Eso ya, tómela pues La de negro, tome, tome la foto usted ya ¿Colocaron temporizador o qué? Ay, Niche parece que no se usar la tecnología. No, no, no, muchachos, sí, muchachos, sí, tenganle fe. <risa> hey, Nietzsche, ya. Los no pa' hoy. Nietzsche, nos a joder aquí la madrugada pues, hermano. Dájale no, que ya y raíces. raíces. ¿Cómo así que estaba grabando? ¡Ah! ¡No! <risa> ah, no. <risa> que se le acabó el rollo, que le acabó se el rollo. Se estaba tomando una selfie. No jodas, loco. No, pero con esa nariz queda todo, hombre, tapado eh, María. Si se me está como robando a alguien, ¡Sin cumbamba! ¿no? ¡Hágale, pues, negro! <risa> negro, que es pa' que nos va, nos va a coger el claro. Ya uh, me fue sueño! ¡Que se van las chicas malas! Ya, ya Cágale, que... hombre, que las chicas malas le se el negro alimentar las criaturas! Pero espérenme que... ¡Se me llevará... van las cuerdas cuerdales! ¡Hala, vale, que ya se, se dijo, como compartir panela! Ya claro, que, ver, que se me ha olvidado, se me olvida que ya no tengo ya desde el vanilla. Ah, Ay, madre no. Ay, que amo bonito. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿O no? Espérate, no, espérate, espérate. Para la Honda. La honda <risa> ni que ocho cuartos, son espero <risa> para el es pelucarnos. Eso. Pero, Pero en entre, me... entre antenas. Timón ruso, timón ruso, como en el ejército, no. acuérdese, Arias. ¿Cómo así? ¿Quién aquí es antena? Ah, todos, no, se supone que usted es antena. Sí, por eso no hay esa antena acá, ¿cómo así? Ay, como que mira ah, el negro, mira el negro, mira el negro. <ríe> Están levitando el negro. Mae es que es un anticristo. No, no, el negro que está ahí es para arriba y para abajo, no. Tranquilo, muchachos, este llama. Este el Anticristo llama? negro. El ant <ríe> Pura bruja <María ríe> negra. ¡Ay! <ríe> Eche, eche el agua en Dito, primo, va a sonar raro, pero tengo me la menta cata. Y la escucho y la escucho. ¿Cómo es? Sí. Venga. Bueno, listo, listo ya, muchachos. Para el listo, vanilla que ya van a abrir. Eh, rápido, muchacho. A poner a manita rápido, rápido, en los conectores. Primo, estoy. Estoy escuchando todo. Mateo, ahí llegó. Ay, hijo de madre. No sé, la ciudad está muy rara últimamente, señor. Sí, están como intentando hacerlo así. Vamos, como, como que nos caiga una super tormenta. No ¿Hola, me escuchan? Sí, sí, Vamos, de esta gente es capaz de colocar música. ¿Por qué estoy aquí la mitad de la calle tirado? Pregunta seria, no entiendo. Yo digo lo mismo. Preguntas que además tendrán respuesta. ¿Dónde están? Señor, TPS, TPS. Entonces vamos a ser fiestica ¿Cómo así? Sí, si, sí, esto es. No, parte, no, si usted no yo... me va a una moto o un NPC. A llegarles? No, o se me no. Hey, porque estás yendo Y tú eres una chica mala, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Bueno, yo me voy a cambiar de ropa Depende lo que tú me pidas hoy Voy a a poner una tarjeta Así de fácil te vendes Nadie dijo que fácil Ah, no, la gente no pone no puedo cambiar Le de ropa en la hacienda hasta acá Max Sí, Max, mucho gusto ¿Cómo te llamas? Pero Max o Max, como dices? Mats. Oye, Max Oye, Arias, ¿me copio. Si, sí, me copias, está a mí Si sí, señor, fuerte claro, oiga por ahí alguien me está, no está me está insultando, dice que Usted y yo somos unos perros arnosos ¿Quién dijo? ¿Qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué? ¿Cómo? No lo voy a decir pero eso? empieza por J ja, y termina en T Disculpa es que ¿Cómo? me estaban hablando, ¿Qué me decías? ¿Cuál es su nombre completo? No sé, sí, yo lo entiendo, Máximo Santo Domingo. ¿Cómo? Chau, oh, ah, comienza por ah, el... J ja y termina en T Oh, y ¿Cómo escucha? te llamas? Sí, señor. Sí, ah, mucho gusto, Catalina. Puede ser camioneta. Ole, Doña. Uy, Uy el Brian acaba de atropellar a un Paulino. Quedamos bonitos acá. Muy buena, no, ya, sos muy sos muy buena. Venta. A Brian, muy buena. Uy, que lo levanta Pepa. No, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todo es tan Uy, gononea. ¿Ese disparo? Calma, aquí un que está loco. ¿Y qué tal Arias? ¿Llevo sus cancioncitas? No, tiene mate, no, tiene mate. Ah, sí, llega <risa> Si, sí, yo sigo dando serenatas de vez en cuando, a veces pasa ahí se concierto en garaje central. Cuatro personas viéndome pero una chimba. <ríe> y está. Pero no tiene mate, no tiene mate. Espera ese, ¿verdad? No tengo mate pero tengo morfinas. Oye escoltas, el patrón se encerró adentro. Ah, bueno, gracias. se equivocan. Ah, manito. Ey, lo ¿Cómo le echó llave? Qué manera? ¿Ah? No, ni el patrón sabe cuidar. Hola, <risa> Jack. Oiga, ese negro, pura malla negra, mira. Está haciendo voodoo. Está haciendo voodoo. Oiga, dejé de fumar. Eh, mira, mojota estaba cagando. ¿O ¿Te vas a con negro o no? ¿O te vas a quedar así? No. Ah, bueno eh, Mijo, hmm, pero usted hace cuánto tenía guardado hamburguesa, hermano. ¿Te la plata que me robó? Desde esta mañana que salimos de la casa Buen madre, fría, carab tiesa La pues carne carab como un cartón Mmm, <risa> hambre ¿Y dónde la tenía ¿Dónde metida? Qué <risa> ok, la el bolsillito. Uy, no, eso me ha aplastado la que llama normal bueno, entonces qué. Nos desnudamos esta noche, o ¿qué? Uy, ¿cómo sería? ¿Cómo? Pobline, si está bien? Eh, sí. Oiga, o sea, me lo yo estrella. Le ya les, lo estrella y no, no, se da cuenta si está bien o está mal. <risa> <risa> es descarado. Sí. No, pero es que, o sea, lo estaba escoltando porque fue a sacar una moto y, y llegué y no lo vi cuando frenó. <risa> no, pues qué escoltada. <risa> este, ¿le gustó? Hola, mucho gusto. Ah, Soy sí, este el Brian. es el, este Para ti el, el Brayitan. es el primo de Tucumí. El Ucumí. Bastante. Es hombre de negro. Creo que le sobra el D. Oh, oiga, ahí tiene cero trípode. Dejo el dato. ¿Ya se lo vio? Claro, pues es que se le nota, mira. ¿Usted qué le mira por allá? No es que se ve. es Usted no ha escuchado que entre más grande la masa, mayor atrae. ¿Qué es eso lo que tiene en el tobillo? oiga el morochito. Morocho. Es que morocho hágase respetar a hombre. No, no, no, no. Morocho, una pregunta. Usted, usted fue el que compró el VIP, ¿cierto? Oiga, me escucha. Tiene que hablarle bolseña. Ya ¿Sí? le mudo. Hola, hola, hola. Él el... solo habla guacandiano. Oiga, Cata, limpieza esas que las tienen como moradas. Creo que te ¿Qué? equivocaste. Ben, te Doña Cata. ¿Y ¿Qué cómo pasó? ha estado la familia? ¿Cómo ha estado tu hermana? Otra vez con mi hermana. ¿Cómo Ariane? es que se Yala. llama? Pero no, es estoy... oiga. otra vez con... con es, es, es, estoy, estoy, estoy preguntando por la familia, ¿o no, muchachos? Sí, a mí me consta. Pues quieto. ¿Cómo sí, es que se diciendo, llama? ¿no? No, solo sé que quiero ¿Natalia? poner a alguien. ¿Natalia es que se llama? <ríe> ¿Usted la conoce, es señor Natalia. Max? ¿Me escuchas ahora o no? No la sí, conozco, sí. he escuchado nada más de ella. Mm. Uy, señor. Arias, venga, venga, venga, venga, le comento algo. ¿Está ocultando a la policía o okay? qué? Está asustado, cuénteme. Venga, venga, venga para acá. Uy, no, Juan Oscurito no. <risa> <risa> Oiga, se me sí, desapareció. Ya ¿Sí te acuerdo de mí o no. ¿Cómo? ¿Sí te acuerdas de mí o no? Uh, eh, no. <ríe> yo soy el jefe tuyo. <ríe> no te acuerdas de mí. Qué pena contigo, pero pues estoy con esas... ¿El jefe de quién? Okay, yo soy el jefe tuyo, ¿no te acuerdas? ¿Cómo? No. <ríe> el jefe del hospital. El jefe del hospital, ¿te acuerdas o no? ¿Cómo me llamó? Paula. Uy, Uy Dios, Dios mío. hijo de madre. Uy, madre. Perdón, te cogaste persona. Eh, ya perdón, no tú, la cagué. Perdón, perdón, perdón, la cagué. <ríe> perdón, <ríe> perdón <ríe> la cagué. <cabez. ríe> Vuelvo a perdón, reír. Perdón. Ay, perdón, la cagué. ha sido horriblemente. Bueno, jefe. No, pero estuvo cerca. Sí. Ah, entonces, ¿cómo es? ¿Entonces cómo es? A ver. No, ya Sofía. le tocó mañana. <risa> es que Sofía, no, Sofía no. ¿Tengo cara a Sofía? Natalia, no, se llama. No, no. Laura, comienza, no, con no P, es. comienza con P, comienza ah, con Paula. P. Penélope, Tatiana. Penélope. Tatiana con <risa> P. Ay, no, ya no es. Ah, con P. Creo que no. Patricia. Ay, claro. Uy, Uy, sí. ¿No? ¿No? No. Pamela Me Patalina, ¿qué? jefe ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? <risa> ¿Qué? ¿El mío? Ah, oh, fuck. ¿Qué pasan gatos? No, ¡Qué bonito! El mío está ¿Qué hago si me da tos? Oh, oh, Tiene tos! tiene COVID! Tiene ah, COVID. tiene todos. Uy, oye, uy oye, pero oye. menos mal tiene acá el jefe de los médicos. Ah, menos bueno, mal tiene sí, el sí, jefe sí. de los médicos. Ay, bueno, sigan sí, así. Sí. Puedes utilizar tapabocas, ¿qué tal? Pues. Oh, tiene que pedir un Sura y pedirle un Mieltertos. <risa> y es no, y es en serio <risa> ya muchachos me copian lista, ya si, si, ya lo recibo Mira, muchachos ya nos podemos cambiar de esto ya salimos de servicio listo, bueno, te digo. y no padre. sé si va no a haber antes aquí fiesta ahora a ya si quieren entrar acá debo Por eso pero entonces no tú la que entraste no es como más perdido yo entré ayer pero no trabajo para el hospital ¿No? no. No. Y no me llamo Paula ¿Y no quieres entrar al hospital? No, por ahora. ¿Cómo? que en silla de ruedas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es la vacuna? ¿Cómo? ¿Cómo? Toca... Bueno, yo me voy de por acá. A arreglar a estos señoritos después. <ríe> Ese negro está muy llevado. No, no, no. Ay, amigo, yo ni quiero tomar y ya estoy así de loco. Loco, loco, caqueta Estoy táctico Muy en negro y encima táctico Mírenlo, mírenlo, cómo. Uy, la gente tiene respeto a Es que Uy, a me mi familia Boca a mi familia. Lo estaban inflando, pero estaba muy flaquito La familia Desde hace rato no me la marcaban Uy, muchachos, ustedes se van a ir a cambiar, ¿cierto? Hoy, hoy eh, sí, sales. Sí, los, los espero por aquí para, para enrumbarnos un ratico. Ah, listo, listo, de una. Entre, entre, entre. Listo de una. Pero, pero, pero, pero, le doy un regalito antes. Venga, démelo. Un regalito de parte del alcalde, yo ¿Cómo? Ese es mi alcalde. ¿Para qué, ir, Uy, irte, buenísimo, hágale. Vaya con toda. Ya me atendieron, ya me atendieron. ¿Lo quiere más? Bueno, ya que la casi En verdad con la señorita, manica. Oye, en verdad con la señorita. Entonces, parceros, todo bien. Todo bien. Uy, esta manica parece Jisbon, weón. Que parceros, te dice alguien, entonces. No coloque música con virus, Su, su ¡Uy, de... que me caigo! ¡Que cae! ¡Que oh. ¡A <risa> Listo, parcero. Dale, compo, ¿sí? no, una cosa es la adrenalina, ¿ok? Es que cosa es, es copyright! Usted, ¿sí? y sale, sí, servicio, que la dale. disfrute, mi peso. Cualquier hora ah, me, me sí, busca, ¿listo? Dale, dale. Uh, uh. Oh, Entonces, parcero, ese el le tengo ¿Qué? cerveza, aguardiente, ron, eh, yerbón Tiene... ¿se sabe? No, en el momento no Uy, bueno, denme una botellita Listo, ¿de, de, qué, de qué quiere? Le tengo aguardiente, ron, yerbón La que sea Hoy se bebe lo que sea, hasta la abuela las mata Listo, papá, le voy a pasar una rica, yo Para que la disfrute, hermano Uy Melo. Listo, hermano. que la disfrute de cualquier cosa me busca. Listo. Hágale de una.